Muy buena gente, bienvenidos al canal de nuevo Hoy en vez de jugar y hacerlo de siempre La ridículas y un poquito De risa, es algo diferente Quiero no sé si enseñarles como yo hago para tomar una totalmente Sobre que ningún amigo ningún acompañante Me ayude, vale Ok Principalmente Yo tengo una Nikon de 5300 Y esta Nikon tiene una parte mmm, Adentro Que tiene como algo así, por así decirlo Un wifi intera vale Yo utilizo una aplicación desde el móvil y cuando yo me veo bien, que está bien perfecta la foto, donde veo todo que está enfocado, bien puesto, todo Lo voy a tomar fotos desde el propio teléfono y lo que hace es directamente mandarme la foto eh, Desde la cámara hasta el móvil Así que vamos a subir lo que sería arriba, a la azotea a tomar una foto bien, bien bonita, bien carita <música> que creo que estén viendo nuestra preciosa vista del día de hoy. Vale, voy a ver si fotos hacia allá, que está pegando la luz. Sería muy bien para fotos, a ver si puedo subir hacia allá. Hacia allá. No sé si lo están viendo, a ver. Vale, quiero subirme hasta allá arriba y a ver si puedo hacer una foto hacia allá. Así que vamos allá. chicos acabamos de a llegar a lo que sería la parte de arriba que me encanta la vista sinceramente la primera vez que subo aquí y me encanta para que sea una fotografía y para uh -huh. el sol no se ve pero lo que sería la luz que está dando es muy buena así que vamos a empezar con la fotografía Yo, a decirle. yo como la fotografía les dije cómo pero no dije la aplicación como tal o sea la nikon aquí no sé si se ve pero no se enfoca ok nada eh, aquí está la aplicación de nikon y entonces únicamente me meto que se conecte el wifi directamente a lo que sería el móvil a la, a la cámara y listo únicamente aprieto botón y fotografía hecha Así que, <música> parte de la sesión ya. vamos a ver el trípode y vamos a ver otro ángulo de morito. Sí. se me ha que hacer la cabeza ahí como frotada bueno chicos, esta fue la sesión fotográfica solo voy a parar porque ya se está haciendo de noche y entonces no tiene mucho sentido Igualmente espero que les haya gustado lo que será la sesión de fotos solo Y lo que quiero demostrar con esto es que no necesita nadie ni un fotógrafo profesional para hacer una buena foto Solo necesita imaginación y ganas para hacer la foto Espero que les haya gustado el video, ponen un buen me gusta, apoyan completamente y bueno, chicos, si. Sí, Voy a ver si puedo, si puedo hacer más videos así como este. Que me gustan mucho las fotografía me gustó hacer este video en realidad. Nos la próxima. chao